Si ya sabes cómo me tienes Me la paso pensando en ti Imaginando que rozan nuestras pieles Y yo vivo buscándote Dime dónde tengo que llegar para verte y comerte Aquí los dos sabemos lo que quiero hacerte Yo quiero explorarte toda No es cosa solo de un par de horas Quiero que duramos toda la noche Para que no se te olvide mi nombre Y como nunca tenga otro hombre Tú los los responden, me ¿Dónde te ¿Dónde? A tu ex herido. Sácalo de tu mente, pero que llegue yo Y soy un exército, no Solo creo en ti, soy tu fanático Solamente dame la oportunidad Toda la noche que no, me no me confío Pero por ti no estoy contigo. Baby quiero que duremos toda la noche para que no se te olvide mi nombre Y que mal nunca tenga otro hombre No me lo siento, tú Por más que esté con otra Tú eres la única que puso la nota. Si piensas que hay una que te equivoca no tiene compes pero eres otra cosa Me tienes para por mi contigo me quiero que haga, si solta mi la loca, y quieres añade y pues se te nota, ni siquiera gasto como se te toca, yo te estoy sin quitarte la ropa, y sí, en mi caso un el estoy, ni siquiera estoy, ni me, me suena, Prende tu fiesta